Él es el nuevo presidente del Club Strongest. Ha habido votación este pasado fin de semana, hubo elecciones el sábado. Se temía que no haya elecciones, se temía que al final esto fracase, que haya algún tipo de intervención judicial, etcétera, etcétera. Pero pareciera que todo se desenvolvió con absoluta normalidad. Y bueno, se dio lo que se dio, una, una apabullante victoria de Héctor Montes por encima del de ahora presidente saliente, el señor Ronald Crespo. Grigo, buen día. ¿Cómo estás? Eh, Bienvenido. Muy cordial, me siento... Feliz y contento de venir a, aquí al programa. Eh, te lo dije, ¿no? Siempre me trae buena vibra encontrarme contigo, verte. Eh, nadie la tenía segura. y hasta el viernes incluso te decía en la entrevista del miércoles, si no se baja Crespo, yo me bajo. Pero la trabajé. La trabajé eh, uno a uno a los socios, a los asociados, a los grupos organizados. Y, y bueno, Dios permitió creo que el fruto del trabajo de un año, ¿no? Eh, se ha premiado creo con esta elección que se obtuvo más de los dos tercios de los, de los votantes en ese día de las elecciones entonces eh, creo que es un premio a la constancia de Unión Cañada y, y bueno, nos tocó eh, arrancar el sábado, eh, domingo clásico, casualidades de la vida no no era algo planificado porque el fixture se armó una semana antes de, la, de, de que se sepa que iba a haber clásico eh, al día siguiente elecciones y era difícil y dices, ¿no? Toca clásico y cómo empiezas tu gestión. Pero es por tema del fútbol, ¿no? Porque en realidad lo que hace ayer el plantel es producto del trabajo y la bendición de Dios que da un buen resultado. No es porque Montes aparece y, y gana. ¿no? Se nota la mano de Montes, ahora claro. de hecho, un fanático tuyo. <ríe> claro, ¿no? pero el fútbol tiene esas cosas y, y uno se siente mucho más contento porque ganar, eh, con cuatro goles es, es algo que realmente eh, no es eh, común en un clásico y bueno, eh, contentos por lo que ha pasado en el inicio, sin embargo creo que ahora viene eh, lo, lo fuerte que es el trabajo y empezar a asumir el reto de dirigir una institución tan grande como el club de Strongheads. ¿no? Ha sido un año de elecciones, te decía, ni para la alcaldía ni para gobernador, creo que es tanto tiempo de, de, de campaña, eh, la, la fuerte guerra mediática en redes, eh, el tema ya incluso que interviene la justicia ordinaria, eh, era de, de no creer que sea una elección de, de un club eh, de deportivo, obviamente 10 tronches es muy grande. Y eso ha conllevado que se acuda a varias instancias, que no sean solamente las deportivas. Seguro que si tú hablas de la goleada del Tigre al Bolívar ayer domingo, pero tú también le goleaste al, al señor Crespo, fueron en total 440 los que votaron, sí los socios que votaron, que participaron, 440, y 308 votaron por ti. Sí, ¿no? sí De sí. 400, 308, y solamente 109 lo acompañaron al señor Ronald Crespo. Hubo 5 votos nulos y 18 votos en blanco. De esa manera, entonces, se consolida la presidencia de Strong en manos de, de Héctor eh, no sé si en la historia habrá habido una, una, una, una elección de estas características ¿cómo eran las, las elecciones? generalmente eran resultados más apretados no eran tan grandes las diferencias o eran así goleadas que le daba el ganador al, al segundo a ver, hay dos cosas que han marcado diferencia en esta elección, primero que había un árbitro imparcial porque venía la federación boliviana de forma mediante su comité electoral, las últimas elecciones la última ha sido una aclamación por asamblea de la señora Inés Quispe porque cuando se convoca elecciones no había candidatos y porque eran estas fechas, el que quiere ser presidente no quiere asumir a medio año, pues es, es algo complicado, porque no planificas tu gestión, no armas tu equipo, entonces eh, esa vez eh, la señora Inés como que salvó las papas quemantes y entró a dirigir, ¿no? Antes de eso... Eh, estuvo por sucesión Henry Salinas, eh, dejó sobrino, el mandato. Sobrino de, Correcto. Dejó, dejó el mandato de Don César para asumir la federación y hubo una sucesión. Cuando asume don César, es una elección con un solo candidato, donde se moviliza mucha gente, pero había un solo candidato. Pero los antecedentes de esas elecciones atrás, la primera de Don César, eh, la de Kurt, y ni qué decir la de Sergio, ni siquiera existía esta cantidad a pesar de que era abierta de votantes, porque ayer empecé a escribir, yo creo, eh, una de las personas más dañinas del fútbol boliviano, y a veces creo que no es mejor ni mencionarlo, y habla y dice, son cuatro mil tigres de oro falso, tenemos una información más o menos de que solamente hay dos mil tigres de oro esta gestión, dice son dos mil y pico socios falsos, son mil pero el socio ha sido siempre apático en participar, ¿por qué? La sociedad del complejo no necesariamente tiene una identidad tigrada, porque es un club social, eh, el que va, va a la piscina, algunos juegan paleta, otros tenis. Entonces, en su mayoría, eh, creo que en su momento no se ha reglamentado esto de que sean competencias chonguistas. Hay gente que no responde al Tigre, de ser eh, del equipo del frente o de Cochabamba o de cualquier... Entonces, no les importa mucho las elecciones uh -huh. del Tigre. Tengo entendido que se han empadronado alrededor de 150 asociados y los demás Tigres de Oro. Otro error que han cometido, y que no lo quise decir gringo el día de las elecciones, porque podían entorpecer el proceso, ¿no? Yo tuve más de 80 personas fuera de, de, de, del complejo que no les dejaron ingresar a votar. Y se fueron y se ¿Y cuál molestaron. ¿Cuál es la razón? El empadronamiento lo realizó una empresa independiente, entre comillas, que yeah. contrataron principalmente el tema Tigreos. El momento que yo quería votar no había mi nombre gringo. Mm. Me acerqué al presidente del Comité Electoral, le hice conocer, hice una, un reclamo, le dije, a ver, lo tomaremos con calma, porque si ahorita hago que esto se pare, se va a dar también rienda a que se dé todo lo que se había manejado previo, los amparos, las quejas, los reclamos, creo, hasta Comebol. Entonces dije, ¿por qué? Porque creía que el trabajo que había dado, a pesar de que me habían quitado, imagínate con 80 votos más, luego agarraron y habilitaron una mesa... Y mi gente se había ido más del 50, 60% y esa mesa es la única donde obtiene una más o menos una cantidad aceptable de votos Ronald. Pero bueno, pasó a pesar de todo eso, conseguimos una diferencia abrumadora, mucha gente que no pudo votar. Y otro tema que la gente me reclamó es porque no habilitaron la sede central, que fue una decisión del Comité Electoral. Sí, porque uh -huh. hay gente que viene desde zonas mucho más alejadas, claro. alto, zona norte, de general, el alto, y que no han, obviamente, han dicho a Chumani... Claro, cruzar toda la ciudad. Entonces, un poco que hasta en eso se ha limitado. Obviamente entiendo que hay un justificativo que iban a quemar ánforas, que querían tomar la sede, y entendí en ese sentido el por qué imposibilitaba habilitar la sede central. De acuerdo. Sin embargo, con todos estos inconvenientes que no lo tomo como un tema de, de, de, de, de que se quería direccionar las elecciones, porque me demostraron que la empresa que había hecho las listas no había mandado lo, lo correspondiente, el comité electoral depuró mucha gente, entonces dije, bueno, vamos así. Y, y bueno, Dios gracias, permitió una victoria contundente. Seguro que sí. Vamos a la parte formal. El presidente Héctor Montes, vicepresidentes Marcos Villegas, Jorge Nolasco. Sí. Y directores, Cristian Zambrana, Mayra Guzmán, Abigail Mendoza y Cindy Carrasco. ¿Sí? Así sí. se completa el directorio. Este es este... Comité Ejecutivo ahora por la denominación de lo ya. que es la Federación Valencia de Fútbol. Después hay muchos cargos directivos, sí. ¿verdad? lo que nosotros tenemos que hacer es hoy convocar ya una reunión del Comité Ejecutivo ya. y modificar a directorio y hacer la recomposición. Eh, tenemos que nombrar un vicepresidente más y las comisiones que son importantísimas. La Secretaría General... Eh, luego la comisión de fútbol. ¿Ya com... tienes definidos los nombres o estás en eso? Eh, sí, lo que pasa es que hay áreas que requieren un poco de experiencia. Por ejemplo, el tema del comité de fútbol. Si ayer yo quería entrar con alguien, podría haber sido un error, porque tiene su experticia el entrar a la sin cancha, duda, sin duda. los cuatro extranjeros que no sean cinco, Cierto. la presentación de la planilla Comet que ahora es un sistema. ¿Quién es el actual encargado de esta área? Eh, no sé, creo que está... Perico, Perico puede ser, no no, no, no recuerdo. Ya, pero les dejé. Ya tienes definido quién va a colaborar ya te, en ese ámbito? Ya, ya tengo nombres, puedes para decirlo. Hoy, o es eh, mejor guardarlo? Sí, porque hoy vamos a reunirnos con nuestro comité ejecutivo Perfecto. para ya empezar a, a delinear. Hasta mañana seguramente se definirán. Sí, hacer, sí. Bueno, primero hay que también ahora te, tener el tema legal, ¿no? Pedir no. el poder. Eh, mucho se ha hablado de que Héctor estaba llegando sin, sin mango. Uh -huh. Entre sábado y domingo, eh, 20 mil dólares ya se fueron. Y no tengo la caja, ni siquiera la llave de, de la puerta de la oficina, por si acaso. ¿20.000 dólares en qué concepto? Eh, ¿La el, cancha? Te, el tema. ¿Los eh, árbitros? No no no, ¿No? no, no, no. ¿En qué se fueron 20.000 millones? Eh, Bolívar era local, así que ellos me imagino que pagaron el... Ah, verdad, tienes razón. Eh, el tema de, de ¿Tras después... ¿Trasladar equipo? De, después de, de, de, de, de ganar las elecciones ya nos tocaba asumir todo el gasto corriente de lo que es el monstruo de Achumani, de lo que es eh, nuestro gasto administrativo del plantel y obviamente el partido de ayer. O sea, desde las aguas, por ejemplo, para el equipo, eso ya sí. había que pagar. Eh, bueno, había, ya había, hay un remanente, imagino que ha habido una planificación para cubrir, pero hay gastos, ¿no? O sea, que aparece el presidente y ahora quién pedimos, ¿no? De acuerdo. ¿Con Ronald hablaron después de las elecciones? Sí, sí, sí. ¿Cómo eh, están acordando reconoció la, la transición? Reconoció la derrota de manera sí. abierta, eh, pudimos conversar, me, me pidió que sea hoy la, la reunión de transición, entonces, estamos ya eh, listos para iniciar este proceso. Estoy poniéndome en contacto con una empresa consultora para que me terciarice la transición. Quiero, Mira, el día que fuimos a la elección, veía que no tenemos los activos fijos, ni siquiera eh, con su registro. Entonces, quiero recibir bien el club. Quiero demostrar a la gente con qué estoy entrando y Dios permita salir con algo mejor. Correcto. Esta gestión es por dos años, ¿correcto? Cuatro años, gringo. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Larga gestión. Sí, la que te espera. Sí. larga gestión la que te espera. Bueno, has empezado con el pie derecho, porque eh, haber ganado ayer ese partido importante que es ganarle al, al archirrival, ¿no es cierto? Pero además hacerlo después de una sucesión de partidos que Bolívar venía prácticamente dominando, y, y hacerlo con contundencia, como lo hizo ayer el Tigre, más allá de esas circunstancias de los penales cerrados, etcétera, eh, fue sin duda una... Es decir, mejor no pudiste haber entrado al, al equipo. Quizás hubieras entrado mejor si la recaudación era del Tigre, digamos, si jugaban de locales, pero <risa> En términos futbolísticos fue, pues, eh, yo diría lo mejor. Y es muy probable, ¿no es cierto? Y, y aquí estamos haciendo un poco de, de, de ¿cómo se llama esto? De, de, de avisorar el futuro, ¿no es cierto? Un poco de, de digitación y ese Vidente. tipo de cosas. Podría suceder el miércoles que el Tigre se haga puntero. Si le gana Birsterman en el partido que tienen pendiente acá. El Tigre le gana Birster y, y se hace puntero. Y después ya veremos cómo lo bajas de la punta al Tigre, ¿no? Bueno, gringo, ayer hablaba con la gente, eh, con el plantel. Me presenté en la mañana y les dije, a ver... Yo he venido y no he venido a querer tomar el timón de, de, del barco, del vehículo. Me voy a poner atrás y voy a empujar. Y, y cuando ayer me hablaban de la derrota, Héctor, ¿sí empezó? no, no he empezado con derrota. Es producto del trabajo y la bendición. El fútbol tiene sus matices. Eh, el trabajo es uno, uno y el otro es porque fallan dos penales suerte no creo que exista tanto no, la suerte no, no es, es no saber patear un penal ...como que mala suerte Mala suerte es tirar una moneda y, y que te salga pero no patear un penal requiere pues una capacidad no es cierto y atajarlo por supuesto también y cuatro goles convertidos tampoco suerte no, es trabajo pues seguro que no. entonces eh, les decía a los jugadores le pondré de atrás para empujarlos para que vayan bien contento eh, entré después del partido también lo que merecían en, en lo que correspondía después de la victoria y ahora empezar a trabajar, eh, creo que somos un grupo de gente, no sé si soy el presidente más joven de la historia de la institución, 46 años, eh, pero vamos a empezar a trabajar con mucha gente preparada, gente joven, quiero recambiar el, el espectro dirigencial, los mismos nos vemos en toda Bolivia, quiero desde el Tigre introducir mucha gente, yo les contaba a los de la barra, el viernes fue fundamental para las elecciones gringo, nos invita a un debate, una exposición de proyectos, eh, la gente de la barra de la Curva Sur, que es la más numerosa, que es la más grande y representativa de, de nuestra institución. La Ultra Sur. La Ultra Sur. Y voy y expongo el plan de, de trabajo, pero me llevo en cada área un especialista en lo que es infraestructura y creo que haya sido determinante porque la gente salió muy convencida de que habíamos trabajado un año desde este plan de trabajo y creo que ahí se modifica un poco esa certeza que tenía Ronald de ganar, porque como que el votante mayor se vuelca hacia este lado, y, y creo que eh, ahí también fue la última jugada, que hasta ahí llego y me la juego, y al final el día se dado las elecciones, nos presentamos y Dios nos fue, gracias, muy bien. Seguro que sí. ¿Estás de acuerdo con el Pampa Villaggio? ¿Te gusta el Pampa Villaggio como técnico? ¿Cómo lo ves? ¿O es muy prematuro evaluarlo ahora? Eh, no, porque ya los partidos seguidos te demuestran que hay un... Un cambio. Por eso te decía, hay algo que aparte del fútbol, que, que puede ser un trabajo, hay algo como que hay... Eh no sé si es de arriba mística, es una, una mística algo que, una, que ha una hecho que cambie esto, no desde la llega del técnico y, y también no este nuevo directorio, espero que le implemente ese, ese, sí, bueno. ese sabor fresco al, al plantel y a todo lo que tenemos que tú, hacer tú, tú, tú Héctor, en tus actividades, ¿eres de dejarte asesorar, digamos? ¿O tú crees sí, que tienes sí, ya la sí, última palabra? Sí, escucho. Y, en el ámbito estrictamente futbolístico, ¿a, ¿a quiénes vas a escuchar, por ejemplo, si alguien te llama y te dice, che, Héctor, mira, yo te aconsejo esto, esto, otro. ¿Tienes más o menos una idea? algunos ex jugadores, ex técnicos, ex dirigentes del Tigre si quieres lo mencionas Lucho, si quieres, Lucho no. Cristaldo Lucho está Cristaldo desde el es... inicio conmigo en el proceso ya. lo contrata el club en, en, en, el, en el interín de eso lo sacan del esquema cuando se muestra muy de frente Luis conmigo porque incluso en este campeonato que hay de hinchas en la sede central en la Yungas eh, lo ven jugar en mi equipo y como que lo sacan del esquema de acuerdo pero bueno... Eh, Héctor es una de las personas que te va sí, a acompañar en, el, en la sí, parte sí, más técnica. Deportiva. Digamos. Él trabaja en divisiones menores, ¿entiendes? Sí, lo trajeron de responsable, pero al final, como te digo, que aparece en las últimas dos semanas cerca a mí y lo empieza a arreglar. Pero vamos a poner en orden, no he querido entrar con patada voladora, como te digo, uh -huh. ni siquiera tengo la llave del... De, de, la caja de, la, de la caja fuerte ni siquiera la oficina eh, pero bueno, vamos a respetar la transición no soy de los que quiere porque en esto del fútbol o en cualquier eh, entidad no puedes entrar y creer que Pura gente nueva y vas a cambiar, ¿no? Hay que. También se Correcto. necesita gente experta y por detrás ir preparando gente nueva para que aprenda y vamos a hacer así, vamos eh, eh, que no espera a la gente que hoy entre y vaya a sacar las patadas a los administrativos. No, no. Vamos a respetar a la gente, el Qué trabajo. Bien. ¿Cómo tiene que ser? Así Héctor, eh, las promesas se hacen en campaña, no después que no has resultado electo, pero vamos a invertir el orden y esta vez eh, te, quiero arrancarte un compromiso. ¿Va a ser el tigre campeón en este campeonato? ¿El clausura? 20, no, no te puedo asegurar eso. ¿Por qué? Porque es fútbol y es vender humo. <ríe> Ayer ha ganado y la gente ya está exitista, arriba. Se ganado un clásico. Ganan el miércoles y se ponen punteros. Punteros, pero falta todavía el 70% de este torneo. Paso a paso hay que ir trabajando, gringo. Trabajo, compromiso. Yo me decía a mi gente de campaña, tienes que ofrecer, no tri, tetra campeonato. Y les hice sacar... Porque uno sí. ganar es difícil, imagínate ganar cuatro, cuatro. campeonatos. Es muy, muy complicado. Entonces yo creo que sí, con trabajo se van a lograr grandes objetivos ¿Cómo? y uno a uno vamos a ir consiguiendo paso a paso. Correct. ¿Cómo te llevas con Fernando Costas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol? Eh, lo veo como un presidente con una intención muy eh, real de querer eh, cambiar el fútbol. Hay muchas piedras así como en el Tigre, el en lo grande, yo en un club, el en 16. Voy a darle un apoyo frontal para que él pueda... Eh, eh, ...tener esta posibilidad de ser cambio... ...si no vamos a ser una piedra... Y, ...y bueno, yo desde principio... Eh, ...estaba convencido de que él podía ser un hombre de cambio... Eh, ...hay que apoyarlo... ...hay que dejarlo trabajar... Eh, ...porque si no, eh, cuando pones piedras... Eh, ...solamente postergas más el tema del cambio... ...seguro que sí, Héctor, tienes que correr... ...estás con tu agenda apretada sí. ...te agradezco muchísimo que hayas venido... ...pero fíjate, lo que pareció así una cuestión remota... ...una posibilidad, una en un millón... ...se concretó, nosotros habíamos quedado de hacer una apuesta... Tigre always, ¿no es cierto? Bueno, prefiero ya no volver a hablar de ese tema. <risa> pero eh, más allá de aquello, ¿no es cierto? La idea de que el lunes estuvieras acá en condición de presidente. Así habíamos quedado, sí, así habíamos acordado. Sí. Y nosotros habíamos dicho, vamos a hacer la apuesta por un desayuno. ¿Pidió un desayuno nada más que eso, Héctor? Le hemos pedido un, un desayuno que espero... Un te, buen desayuno, y me te, lo trajeron. Espero que te satisfaga. No has sí. probado nada, pero... ¿ah? Eh, lo que te, pasa es que no tomo el café caliente, ya. pero yo también quiero... Ah, buenísimo. Eh, renovar tu parte de tu set y dejarte algo para que también desde mañana sí eh, a, ver. a ver a ver según que sea te, me voy a comprometer a hacerlo o ¿no? Uh, no está medio complicado esto ¿no? está medio complicado a ver te voy a, te voy a mira mira mira te imaginas en nuestro set esto oye está se, se ve bonito no se ve, mira ya ya ya me están haciendo señales positivas Unión Cañada oye qué nombre no nombre de guerreros, ¿no? de gente que... Es que, que primero que queremos pelear. la unión, gringo. Es sí. recibir la llamada de todos, los, casi todos los Paz Presidentes. Ya. Y quiero convocar a la unión a todos los Paz Presidentes y dirigentes. Perfecto. Un llaverito para tu ya. Mercedes. Yo, yo, yo, voy, yo me voy a tomar la libertad siguiente. Ajá. Eh, no, voy a esperar que te vayas, porque si no te vas a enojar. Ahí te dejamos. Oye, muchísimas gracias. Y esto gracias. te dejo para el equipo que hace el, la parte deportiva. Sí. ¿Me lo entregas, por favor? ¿Sí? Sí, ¿No, ¿No te da pena que me puedan lanzar algo por la cabeza? No no, no creo, ya ya pasó las elecciones ah, Ya yeah. ahora hay que trabajar Y todo el que quiere el deporte, el bienestar del fútbol Dobla la página, ve hacia adelante Yo no soy una persona rencorosa eh, Voy a, He convocado ya De los Paz Presidentes faltaba dos llamadas, yo los he llamado ¿Le ¿Llamaste a Kurt? Sí, para saber cómo estaba eh, Le, le, le deseé pronta recuperación Me dijo que no me preocupe Que él va a apoyar eh, con la señora Inés Quispe pude hablar, eh, el ingeniero Douglas Azcarruns me llamó, Sergio Azcarruns me llamó, eh, Jorge Speir me escribió desde Estados Unidos. Y creo que sí, la gente se va a tratar de subir a esto que es la unidad. Por eso es unión cañada, guerra, pero unión sobre todas las cosas. Seguro que sí, Héctor. Todo lo mejor. Mucho gracias. éxito para ti, gracias. para tus acompañantes en el directorio. Que tenga una linda gestión, que les vaya muy bien. ¿sí? Gracias, Gringo. Gracias por el desayuno. No, gracias por favor, por a ver, ver entra en primer plano. Por favor, le vamos a invitar ahí, por lo menos un pedacito, algo que se sirva, ¿no? Que no nos desprecie. Para que demuestre además que no es de utilería, ¿no? Porque cuando entró me dijo eso no es Plastoform me dijo yo le dije no no te garantizo que no ahí está apuesta, buenísimo cu apuesta cumplida Héctor todo ¿Me puedo lo mejor. quedar a tomar mi desayuno Pero, no por favor no voy a llevar una bolsita será ser, ser un placer será un placer <risa> éxitos todo lo mejor esta es tu casa aquí tienes tu, tu espacio cuando gustes sí va a ser un va a ser un placer no se habla con la boca llena dicen le voy que, me despediré <risa> no, por, por favor muchísimas gracias no a ti gracias gringo te decía siempre esta eh, buena energía que nos siente al estar cerca a ti El canal eh, no ha atendido a ningún medio esta semana Ni creo que lo haga porque me voy directo a trabajar Por lo menos hoy y mañana estaremos de lleno con la transición Agradecer al pueblo atigrado por su apoyo Agradecer a la gente Y los que no me han apoyado Vamos, súbanse a este coche y calentar alentar al que tiene amarillo y negro No a montes a los 11 jugadores este miércoles, como dice Gringo, se puede jugar la punta. Vamos a la cancha, alentemos. Voy a analizar hoy junto a la gente especialista en marketing. ¿Qué medida vamos a tomar para llenar este estadio el miércoles? Bueno, es, es mucho llenar, pero de repente para que asista la gente y tengamos un buen recibimiento por nuestro primer plantel. Gracias, Gringo. Gracias, Aviala. Todo lo mejor. Muchísimas gracias. Héctor Montes, el nuevo presidente, el flamante presidente del Club Strongest, que estuvo compartiendo estos minutos aquí con nosotros.